Hoy, el mundo cambió, se ha establecido nuevo rumbo. La globalización nos ha brindado nuevas oportunidades, pero también ha marcado nuevos retos. El tema de la competitividad y la conectividad hoy en día son factores clave para el crecimiento empresarial y de la humanidad. Es por eso que en Inviodroid hemos creado a Prometheus, el primer robot de avatar teleoperado a distancia. Prometheus te permite estar presente monitoreando y participando con tu producción, aunque ésta se encuentre a kilómetros de distancia y sin necesidad de arriesgar a los humanos que trabajan en tu proyecto, así como realizar labores minuciosas con alto grado de efectividad. Esto no es todo, pues nuestro equipo de ingenieros trabaja día a día para dotar a Prometheus de mayores cualidades que ayuden al humano al cumplimiento de sus actividades cotidianas de forma efectiva. Prometheus es construido con tecnología mexicana. ¿Estás listo para operar a Prometheus?